En el caso de las personas con artritis, el ejercicio puede reducir el dolor y la rigidez de las articulaciones así como ayudar a perder peso, lo que reduce el estrés en las articulaciones. Los ejercicios de flexibilidad como los de estiramiento y el Tai Chi pueden aliviar la rigidez articular y brindar más libertad de movimiento para las actividades diarias. Los ejercicios de fuerza permiten apoyar y proteger las articulaciones. Los ejercicios de resistencia mejoran la salud del corazón y las arterias, lo que puede disminuir la inflamación en algunas articulaciones. Pedalear o nadar permiten ejercitar el músculo cardíaco sin cargar mucho peso sobre las articulaciones. Lo cierto es que la artritis puede condicionar el programa de ejercicios si una articulación está dolorida o inflamada. En ese caso, tal vez haya que concentrarse en otras áreas durante uno o dos días.